La ciudad y la vivienda social puede funcionar como un atajo hacia la equidad porque puede corregir calidad de vida en un plazo relativamente corto sin tener que esperar o depender únicamente de la redistribución del ingreso. Alejandro Aravena y su equipo mostraron una forma diferente de eh, presentar la vivienda social, una vivienda social que tiene un tamaño reducido en un primer momento, pero que tiene también un trabajo con la comunidad para la ampliación. Las familias mismas eran quienes iban a poder, o no, gracias al diseño, alcanzar ese potencial de clase media. Por eso nosotros nos parecía muy estratégico que a esa persona teníamos que sentarla a la mesa el día uno. Sabiendo nosotros que una familia de clase media puede vivir en 80 metros cuadrados, 40 metros cuadrados los reformulamos, no como una casa chica, sino que como la mitad de una casa buena. Y una vez que reformulas el problema como media casa buena en vez de una casa chica, la pregunta clave es ¿qué mitad hacemos? Y la definición de política pública lo contestaba, diciendo que hagamos la mitad que una familia no va a poder hacer bien por cuenta propia. Muchas veces problemas cargados necesitan pensarse desde fuera de la caja, y supongo que la universidad es del tipo de privilegios que puede tener, sin olvidar que su foco de atención es la realidad misma, la perspectiva y distancia que puede tomar, cuando la vida profesional sola no es capaz de responder ciertas preguntas, es del tipo de cuestiones que los estudiantes podrían ver como una, una de sus grandes oportunidades. Lo que no puede faltar es eh, la mirada de futuro, en donde las personas pueden ser agentes de cambio de su propia familia, y eso creo que Alejandro Aravena y su equipo lo ha logrado. Gonzalo Arteaga, eh, Víctor Odo, Juan Ignacio Cerda, Diego Torres y Cristian Martínez es el equipo sin el cual este proyecto no existiría. Bueno, yo creo que las preguntas difíciles, ¿eh? que son en general los desafíos de los que se ocupan las políticas públicas, si algo requieren es calidad más que caridad profesional.